Necesito solo para vivir Que me exista un motivo Que me permita luchar Justo por ese motivo Una rosa que se cruce en mi camino Puede ser un primoroso motivo Una mirada delatadora que me lancen Puede ser también hermoso motivo Si me pongo a escribir una canción Se me encienden las luces de los motivos Y motivado en la canción canto y escribo Encontré otro motivo para otra ocasión Necesito solo para vivir Que me exista un motivo Que me permita luchar Justo por ese motivo Cuando me miras con esa alegría Me doy cuenta de que también eres Es un motivo Motivo para quererte día tras día, motivo grande colmando mis fantasías. No se puede vivir sin motivos, ellos son los que hacen que sigas, los que levantan tu ánimo a veces roto, los que te guían en caminos remotos. Necesito solo para vivir que me exista un motivo que me permita luchar, Justo por ese motivo